El Museo de la Ganadería de la localidad de Checa ha acogido una nueva actuación promovida por la Consejería de Desarrollo Sostenible. En esta ocasión vamos a conocer a las aves. Nos encontramos hoy en Checa, en el Centro de Interpretación de la, de la Ganadería y la Transhumancia, y dentro del marco del 20 aniversario de la celebración de la Constitución, declaración del Parque Natural del Alto Tajo, se están haciendo una serie de actividades relacionadas. ...con la educación ambiental y en este caso concretamente... ...para, eh, se llama, la, se llama la, la actividad aves para familias. Eh, estamos hablando de una cepa, la cepa del Alto Tajo... ...la cepa de la zona más alta del Alto Tajo... ...con una riqueza tremenda, enorme... ...en cuanto a, a aves se refiere... ...y va a ser un día pues un día de padres con hijos... ...enseñando, empezando para que eh, al final... ...tengan cerca y tengan muy claro de que el medio ambiente es absolutamente fundamental para sus vidas... ...hay que decir por otra parte que la Junta de Comunidades no hace mucho tiempo... ...en Peralejos de las Truchas, eh, soltó, soltó una ave recuperada, concretamente un quebrantahuesos... ...para introducirla dentro de lo que es el parque natural, para enriquecer si cabe todavía más la la fauna, la fauna de aves que existe en, en el Alto Tajo.